¿Qué tal muchachos? De seguro se han estado preguntando cuáles van a ser las cartas que van a estar dropeando de series mes a mes así que el día de hoy en este cuadrito que visualmente está muy bueno vamos a analizar todo eso. Muchachos, antes de comenzar con la explicación y análisis de este cuadrito vamos a darle un agradecimiento a Marvel Snapson a través de su autor Kirayas quien ha sido el que ha compartido esta información de manera muy visual y ordenada para que nos sea mucho más fácil poder saber en qué orden va el dropeo de series. Para todos los que recién están comenzando a entender este jueguito, el dropeo de series es algo que no hace mucho inventaron los desarrolladores de este juego y es un sistema por el cual las cartas que van entrando, las nuevas ingresantes que entran en serie 5, periódicamente dentro de unos meses van a ir bajando a serie 4 y a serie 3 para que así sea de acceso para la mayoría de jugadores o mejor dicho para todos los jugadores sin que te cueste un centavo el criterio que los desarrolladores nos dijeron para que una carta baje de serie es su antigüedad cuando va pasando ya cierto tiempo por antigüedad o sea mejor dicho las cartas más antiguas que fueron las primeras en ingresar en serie 5 pues conforme pase el tiempo van a ir bajando ordenadamente a serie 4 y después en un mes o en dos meses adicionales van a ir bajando también a serie 3 y las cartas que irán bajando de series van a ser por tandas o grupos de cartas en este caso si un grupo de cartas ingresaron en una fecha determinada pues ese mismo grupo de cartas es el que va a ir según su antigüedad bajando de serie cada cierto tiempo y este cuadro que ustedes están viendo aquí muchachos ha sido hecho basado en este criterio que les estaba hablando de la antigüedad de las cartas nuevas ingresantes Comencemos a examinar parte por parte de la composición justamente de este cuadrito. Si vemos nosotros en la, en la esquina izquierda superior de este cuadro acá vamos a ver que está dividido justamente este bloquecito en dos cositas en series y en fechas las fechas lo pueden ver ustedes en la primera columna a su izquierda no que está desde marzo hasta octubre y la parte de las series está dividido en la fila superior o en la primera fila que dice serie 5 serie 4 y serie 3 que va a ser el orden de descenso justamente de una carta nueva por su antigüedad y luego en la primera columna después digamos de la parte de series y fecha hay una columna que dice si son que son todas las cartas de temporada que van a ir saliendo que también van a terminar entrando a serie 5 y por tanto también van a entrar en este sistema de dropeo de series e irán descendiendo de series por cada cierto tiempo que vaya pasando. Comencemos por la primera fecha entonces que sería el mes de marzo. Recuerden que el mes de marzo tuvimos el pase de temporada de Nimrod. Como ustedes pueden ver la carta se encuentra ahí. Pero, ¿cuáles son las cartas que se encuentran dentro del grupo de serie 5? Que fueron ingresantes justamente durante este mes de marzo también. Lo pueden ver a Modo, que fue la carta del pase de temporada perteneciente al mes anterior que era el mes de febrero. Luego tenemos a Molt, a Negasonic y a Kitty Pride incluso en ese orden también fueron saliendo estas cartas nuevas ingresantes a serie 5 si se dan cuenta mold salió primero después salió negasonic y finalmente salió kitty pride casi casi al final de mes y ahora muchachos analicemos la segunda columna que dice serie 4 del mes de marzo como ustedes pueden ver acá se encuentra sabu Sauron, Dazzler, shana y shadow king estas cartas de acá en especial la de sabu fue del pase de temporada del mes de enero ¿Qué pasó sabu salió en el mes de enero como como pase de temporada el mes de febrero entró a la serie 5 y el mes de marzo ha bajado a la serie 4 y esto es para que se den una idea muchachos de cuánto es el tiempo que transcurre a que una carta esté dropeando de serie y aquí muchachos nos vamos con la siguiente columna que vendría a ser la serie 3 del mes de marzo donde podemos ver también cartas como en Baku, Orca y Atuma. Y una de las observaciones también que les puedo dar acá es que el número de cartas por cada serie que estamos viendo acá va a variar un poco. Generalmente pueden ser entre 3 a 5 cartas pero la media de esto va a ser de 4 cartas que van a estar entrando justamente de serie a serie. Y si queremos ir un poquito más allá con el análisis muchachos Dentro de cada serie del mes de marzo también se puede analizar cuál es la carta más valiosa En este caso por ejemplo después de todo lo que he estado viendo Para mí vendría a ser Kitty Pryde la carta más valiosa de la serie 5 no Por esto de que incluso se va a venir con Hitmonkey en el mes de abril Con esta carta del pase de temporada nueva Y va a ser una muy buena combinación Ahora en serie 4 dentro del mes de marzo vendría a ser Está peleado realmente, está entre Sauron y Sabu que son dos muy buenas cartas pero creo que Sabu se lleva la corona acá de la carta más valiosa de la serie 4 del mes de marzo Y en el, en el mes de marzo de la serie 3 Me parece que acá ninguna de las tres cartas es buena la verdad Pero si queremos escoger una carta Yo te diría que en este caso por ahí Atuma se la podría Se podría hacer un poquito mejor que las otras dos Es verdad que por ahí en Baku lo he visto que se utiliza hasta en mazo de Thanos Pero no es muy rendidor la verdad Es medio troll el en Baku Así que Atuma lo veo más sólido acá En este tipo de, digamos, de comparaciones en la serie 3 y ahora estamos entrando al mes de abril muchachos con el nuevo pase de temporada que va a ser hit monkey no esta carta de pase de temporada que va a llegar a ser muy buena seguramente porque van a haber combos muy interesantes con bestia con falcon y con la misma kitty Pryde que es una carta que ha salido en el mes de marzo de la serie 5 ahora si nosotros vemos el mes de abril la comenzamos a estudiar cada una de las series vamos a ver que en la serie 5 ya nimrod Está entrando también a la serie 5, ¿no? Y luego tenemos a Jeff eh, Snowgard. y lo tenemos a Stereo, me parece. Sino que lo que pasa es que está muy, muy chiquito, muy chiquito, lo, ¿no? Stegron se llama, ¿no? Está muy chiquito los nombres a que no se ve bien. Pero bueno, luego de eso tenemos a la serie 4 que está ingresando también MODOC, Ghost y Stature. Y en la serie 3 están ingresando cartas como Black Panther... Eh, pues el Super Skrull, Bass, Shuri y Valkyria. Ahora, si analizamos el valor de cada una de los, de los grupos de cartas, digamos de cada serie puedo decirles acá que en la serie 5 la carta de repente mejor, digamos, la mejor carta de serie 5 que está ingresando en el mes de abril sería Jeff, esa sería mi opinión ¿no? Jeff sería para mí la mejor cartita que estaría ingresando de la serie 5 después vendría a ser de la serie 4, para mí al menos creo que Ghost sería de la mejor cita porque pues esto activa un muchos combos la verdad, tanto como Valkyria como cartas como Shang-Chi por ejemplo les ayuda bastante, necesita generalmente hacer combos sin tener la prioridad y Ghost justamente lo que hace es asegurar eso. Entonces está genial. Y de la serie 3, ¿no? Si vamos a la columna de la serie 3, vendríamos, tendría que decirles que acá acá está muy peleado. Acá hay 3 cartas de 5, la verdad que son buenísimas. Es más, hasta 4 de 5 incluso, ¿no? Pero si queremos irnos más, más al top, pues te podría decir que Shuri, Valkyria y Bass, ¿no? Esas son las 3 cartas ahorita mejores de este grupo de 5 cartitas que realmente están entrando a la serie 3. Así que el mes de abril va a ser un mes bastante cargado de mucha calidad de cartas que van a estar descendiendo a la serie 3 sobre todo porque dentro de estas cartas te encuentras mazos muy competitivos en este caso Shuri pertenece pues al mazo de Shuri, Valkyria puede ir en mazos por ejemplo de cerebro 3, en Thanos puede también ir incluso lo he visto hasta en Cera también he visto que la usan a Valkyria después en el lado de Bass también se está utilizando bastante con Bestia por ejemplo en, en mazos de Cera, en Mr. Negative así que por ahí Bass entra también a fortalecer bastante ese tipo de mazos y va a ser una gran adhesión Digamos, para eh, más que todo para los jugadores en general Que estén buscando jugar con cartas más pequeñas Es más, Bass va a complementar muy bien Con los mazos que se estén jugando con Hitmonkey Generalmente se va a jugar Bass ahí Y va a ser una locura realmente lo que puede llegar a ser Bass en el metajuego Cuando ya digamos sea de dominio popular y aquí muchachos como podrán ver Este cuadrito de acá solamente llega completo Hasta el mes de mayo nada más Porque justamente hasta ese mes se sabe El último pase de temporada de Marvel Snap Según el data mining que estaba haciendo Marvel Snapson Entonces en el mes de mayo Tendremos el pase de temporada de Nebula ¿no? Con esta carta del pase de temporada Y luego en la serie 5 vamos a tener La entrada de cartas nuevas, en este caso Hitmonkey entra también a la serie 5 Y van a entrar también otras cartas más Entre ellas el alto evolucionador El tribunal viviente que está están digamos eh, resonadas no, Como para que puedan ser Big Bats En realidad no se sabe bien, no se tiene muy en, muy en claro eso, pero incluso yo hice Un video donde estaba explicando Mis razones de por qué creo que el alto evolucionador Pueda convertirse en un Big Bat luego de esto si nos pasamos a la serie 4 las cartas que habían ingresado en marzo a la serie 5 ya están descendiendo a la serie 4 en este caso estamos hablando de Master Mall, Negasonic y Kitty Pride, ¿no? porque Nimrod pues está haciendo un descenso normal mes a mes de eh, serie a serie luego en la serie 3 también tenemos un descenso importante de cartas muy buenas en el metajuego también o que van a conformar digamos buenas eh, composiciones de mazos en el metajuego tenemos ahí a Silver Surfer en serie 3 a Darkhawk a Sentry y a Null, miren son cartas muy buenas, ahorita voy a pasar a explicar justamente el valor de cada una de estas cartas de cada serie, pero en mayo también tenemos un ingreso de cartas muy importantes de serie 3. Ahora si comenzamos a analizar cuál es la carta más valiosa de cada serie yo podría decirles que de la serie 5 al menos en lo personal dentro de haber visto las funciones de cada una de estas cartas para mí el alto evolucionador es el que más valor va a tener de todas estas cartas que están ingresando en serie 5. Luego en la serie 4 para mí al menos Kitty Price sería una gran adición para tu colección es una muy buena carta pero también que no, no queda nada mal también que Master Molo o Negasoni puedan ser digamos puedan tener muy buenos desempeños que lo tienen pero Kitty pride parece ser mucha más prometedora parece, ser, parece tener mucha más potencial no tiene mucho más potencial entonces me quedo con Kitty pride de la serie 4 en el mes de mayo y luego de la serie 3 aquí tienes a Darjo que vendría a ser de las mejores cartas que podrían entrar en serie 3 que sería de las cartas que vas a querer tener porque hay mazos muy buenos también que se están haciendo alrededor de Darjo a pesar de que fue nerfeado con un punto menos de poder, incluso lo he visto en mazos de Mr. Negative que se van desempeñando muy bien, eh, luego de esto tienes a Null también, que si eres usuario de Galactus, que si eres eh, player de Galactus, pues Null lo necesitas a sido 200 en tu vida y probablemente sea un buen momento también de que ahora que descienda serie 3 en el mes de mayo también lo puedas tener eh, Silver Surfer también es otra carta que era del pase de temporada me parece de diciembre ¿no? y Silver Surfer también salió con bastante fuerza en ese entonces, también lo pero sigue siendo una carta muy buena ahorita y he dejado mazos por si acaso sobre Silver Surfer incluso con cera que están muy bonitos ahora que puede fácilmente subir también de rangos bueno digamos que vas a poder subir de rangos muy bien con este mazo si lo sabes jugar pero es un masito bastante bueno el que puede también este construir digamos Silver Surfer ahora que va a pasar ya a serie 3 en el mes de mayo y aquí muchachos, por último, estamos viendo que no hay información desde el mes de junio hasta el mes de octubre. Justamente en cartas nuevas de pase de temporada ni de serie 5. Y eh, sin embargo, por ahí estamos viendo que todavía quedan algunas cartas, que algunos grupos que están bajando a serie 4 hasta el mes de julio. Y luego tenemos que hay grupos de cartas que están bajando a serie 3 hasta el mes de octubre. Pero acá hay una cosa muy interesante que tenemos que ver. Que si se dan cuenta, por ejemplo, en el mes de mayo ingresaron estas cartas nuevas como Iron Lad, el, el Pato Howard, ¿no? el Alto Evolucionador, Tribunal Viviente y Nebula. ¿no? Ahora, estas cartas que han ingresado en el mes de mayo, si se dan cuenta, a la serie 4 están bajando al mes de julio, o sea, dos meses después de que recién fueron lanzadas. Y luego están ingresando a la serie 3 en el mes de octubre, o sea, tres meses después de que estuvieron en la serie 4. ¿Esto qué quiere decir? Y para que nos demos una idea, que cuando, esta, cuando unas cartas nuevas ingresan a la serie 5 tenemos que darnos la idea que según este ciclo justamente de descensos que va a tener van a pasar 5 meses para que estas cartas sean ya de dominio popular y ahora la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer aquí es la siguiente las cartas que salieron recién en serie 5 donde estaban en todo su apogeo, donde estaban rindiendo mucho de repente dentro de ese metajuego seguirán siendo buenas y rendidoras en el metajuego luego de 5 meses seguirán siendo igual de buenas esto es algo que tenemos que determinar viendo también antecedentes de otras cartas que hayan descendido ya a serie 3. En este caso, por ejemplo, las cartas que van a descender a serie 3, por ejemplo, en abril. Vamos a, nos vamos a remitir a, a este mes actual prácticamente, este mes que ya vamos a estar con el nuevo pase de temporada. El mes de abril está llegando, por ejemplo, Bass, Shuri, Valkyria, ¿no? Black Panther, ¿no? Estas cartas están siendo ya de dominio popular. Ahora... Esto quiere decir que estas cartas ahora al mes de abril ya no valen en el metajuego. Estas cartas ya no sirven. Pues a ver Shuri está más fuerte que nunca en el metajuego. Y mira que Shuri salió hace bastante tiempo. Estamos hablando que Shuri salió no sé si fue en noviembre por ahí o diciembre. No recuerdo bien el mes en el que salió Shuri a serie 5. Pero a pesar de que han pasado tantos meses... Igual se está mal, ahora más bien está, sigue estando jugable dentro del metajuego. En un metajuego donde Shuri está reinando. Valkyria también es una carta muy fuerte en el metajuego. Bass es una carta muy fuerte en el metajuego también. Black Panther la puedes combinar por ahí con algunos mazos. Y de repente también por ahí puede encontrar lugar en el metajuego. Pero lo que te quiero decir es. Aparentemente acá no importa qué tanto tiempo pase. Eh, o en este caso los meses que hayan pasado para que una carta haya descendido a serie 3. Puede seguir siendo relevante todavía en el metajuego. ¿Y por qué se está dando este fenómeno, muchachos? A ver... Bass, Shuri y Valkyria, ¿no? Por nombrar estas cartas de acá, entraron, me parece, en noviembre o diciembre, digamos, entraron a la serie 5, ¿verdad? Entonces eran cartas muy inaccesibles y era muy poca gente la que podía realmente poseer estas cartas y podía comprar los tokens en, en ese entonces. Entonces, digamos que Bass, Shuri y Valkyria eran muy poco usadas, pero la gente que las tenía, obviamente, tenía una gran ventaja sobre la gente que no las tenía. Entonces, no es que se haya establecido un gran metajuego o es que se haya consolidado un gran metajuego. Digamos porque todavía no había mucha gente que tenía estas cartas Habían igual otras cartas eh, que eran de uso más masivo Que, era, que estaban digamos, haciendo que el metajuego eh, funcione de otra manera Pero ya estas cartas estaban perfilando para poder ser metas Mucho más adelante con este uso eh, digamos mínimo que tenían en la población De, de total digamos de jugadores de Marvel Snap pero ahora que ya cada vez que es una carta que se acerca a ser más de dominio popular, si se está dando cuenta, se comienza a volver más meta. no Es una carta mucho más usada que inclusive puede traer nerfeos también de parte de los desarrolladores. Porque acá se va explotando más el potencial de la carta y se va viendo pues si al final... Esta carta consolida tanto un mazo que ese mazo no lo pueden vencer así nomás y es prácticamente lo único que se juega en el juego. Y esto hace que los desarrolladores se vean en la necesidad de tener que eh, nerfear esta carta o las cartas que se jueguen alrededor de ella. Ya pasó en el caso de Shuri. Eh, y como les digo, Valkyria también era una carta que no se jugaba tanto porque la gente en ese entonces cuando recién, salió, cuando recién salieron todas estas cartas nuevas... Prefirieron justamente a Shuri sobre Vaz o sobre Valkyria ¿no? Porque todavía no se le daba tanto uso o no se le hallaba tan buen uso digamos a la carta en el metajuego pero, pero dense cuenta entonces esto ¿no? Que las cartas a pesar de que en su momento salieron y ahora después de tantos meses que han pasado Estas cartas no han perdido valor en el metajuego Valkyria va a ser de las mejores cartas Que vas a poder tener en serie 3 Igualmente Shuri y Bas O sea esas tres cartas vas a poder armarte Muchos mazos buenos Creo que no hay mejor momento para hacer free to play Que ahora creo yo porque es el acceso a tener cartas Muy buenas que van a poder rendir en muchas batallas Incluso en torneos la vas a poder llevar Y, te va, y vas a poder divertirte Sobre todo bastante jugando Estas cartitas que están entrando a serie 3 En el mes de abril Y aquí muchachos cuando yo estoy viendo este resultado Que les estoy diciendo que una carta que ha entrado recién a serie 5 no está perdiendo valor ahora después de tantos meses en serie 3 me di cuenta de que el trabajo de los desarrolladores la verdad está bastante bueno o sea se están o se no sé si se les ha salido de suerte la cosa pero de que se han proyectado bien y de alguna manera al ser más exclusivo el uso de una carta hace que no se establezca tanto en un metajuego donde más adelante conforme se vaya siendo más popular con el dropeo de series termina sin, terminará siendo metajuego y digamos que toda la gente la va a poder disfrutar sin eh, que tenga que ver justamente el Envejecimiento de esta carta, así que me parece buenísimo que este sistema esté fomentando algo saludable de todas maneras dentro de todo esto y que la gente. No vea desperdiciado, digamos, eh, el uso de una carta de serie 3. Como decir, oye, ya llegó a serie 3, ya no sirve, esta carta ya envejeció. Pero estamos viendo que en los antecedentes no es así. En los antecedentes estas cartas están siendo muy buenas dentro del metajuego actualmente. Incluso en el mes de mayo, Silver Surfer, Darkhawk, Null, por ejemplo, que van a entrar. Si no las tienes todavía, son muy buenas cartas también que vas a poder utilizarla. Y ni hablar en el mes de junio, por ahí que va a entrar Sabu, Sauron también al, al, al dominio popular, mejor dicho del juego ¿no? entonces para hacer free to play me parece que en cualquier momento que puedas entrar no hay mejor momento que ahora para los, que, los jugadores que no gastan ni un centavo de poder gozar digamos de estas cartas que en algún momento fueron bien inaccesibles y costaba demasiado poder tener estas cartas en este caso tokens y pues ahora van a poder tener el acceso de poder tener todas estas cartas a su disposición y poder armar mazos muy bonitos este video muchachos seguramente será uno de los tantos videos que irán saliendo mes a mes de repente conforme vayan a actualizando La información dentro Del de dropeo de series donde por ahí Estaremos analizando un poquito más Y les estaré diciendo de repente cuáles son las cartas Más valiosas dentro del metajuego Actual que va saliendo O que va bajando de cada serie para poder De repente aconsejarles algo que por ahí De repente les pueda ser útil y puedan Con eso de repente armar el mazo Puede ser que cuando una carta descienda a serie, a serie 4 y cueste 3000 tokens Puede que sea el momento ahí de repente Que la quieras comprar para poder disfrutar Algún mazo que solamente te faltaba esa carta nada más, a veces me preguntan tío, ¿eh, me aconsejas comprar por ejemplo Sabu, saurón que están en la serie 4, y yo les digo por ejemplo, si en la serie 4 ahora que estamos en el mes de marzo no en la serie 4, eh, te falta solamente saurón en el mazo de Valkyria. De, perdón, en el mazo de Shuri, te falta solamente saurón y tú eres un fanático de jugar el mazo de Shuri, puede ser que saurón sea una muy buena compra para ti o en todo caso tendrías que esperarte hasta el mes de junio todavía para poder tener a saurón prácticamente de manera gratuita ¿no? abriendo cofrecitos y te sale por ahí pero digamos que Sauron vendría a ser una compra de 3000 tokens que no habría por qué tener reembordimiento si realmente te gusta mucho jugar el mazo de Shuri entonces muchachos espero que les haya gustado el video, si tienen cualquier duda o consulta con lo que acabo de decir el día de hoy sobre este cuadrito lo pueden dejar ustedes aquí en los comentarios, yo estaré leyendo sus consultas y por ahí respondiendo y si no quieren decirlo de repente eso en mi canal de la plataforma Morada se encuentra el enlace también en la descripción de este video, ahí estoy haciendo transmisiones de lunes a viernes por las noches, así que ya sabes, te espero allí, un abrazo para ti.